Los vientos están soplando, me han querido detener Pero Jesús que va conmigo me ha salido a defender Y por más fuertes que sean los vientos no me voy a detener Y por más fuertes que sean los vientos no me voy a detener viento sopla a mi favor, Jesús cambia mi destino, si yo confío en su amor, el viento será mi amigo, viento sopla a mi favor. Cambia mi destino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 I'm a